Barra baja Pérez, barra 89. Tengo 27 años, eh, soy de Motril, pero vivo en Benalmádena, mi afición es el gimnasio, salir con los amigos, el cine, la música, eh, trabajo de comercial, pero también hago mis libras de modelo. de las cosas que más me gusta de Torremolinos es eh, el turismo que atrae, sobre todo en junio. También una de las cosas maravillosas que tiene espectaculares, es ¿eh? el clima, hace casi siempre sol. Uno de los sitios que he elegido para que conozcáis es la Nogalera, que está construido por unos cuantos edificios, se enlazan entre sí, tiene zonas jardinadas, piscinas. Espero veros en el Festival Wonder Beach, Torre Marino 2016, Mucha fiesta, muchas fiestas, muchas actas culturales y nada, nos vemos allí, ¿vale?